Yo me voy. Revelando zona. Fuera de Tengo que irme. Displegando drones. En porta spike. Porta En eléctrico. Recargando. El detectado en... Escaneando el terreno. ¡No pueden ni escapar! Quedan 30 segundos. Último jugador en pie. Uh. Quedan 10 segundos. Revelando zona. ¿Sabes cómo? Solo pregunta. Necesito salamat, gracias. Necesito salamat, gracias. Bueno, aquí el detalle está, estos tipos sabían menignen, 935, insultándome, Ese individuo que es la reina, desde un principio me dio rareza. Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Recargando, eh, Recargando. Levantado. Electrocuté. Enemigo en B. Un enemigo sigue en pie. definitivamente están usando hacks, Uno de ellos, uno de ellos tiene eh, 107 110 de ping. Eh, son malos, la verdad, son, tipos, son malos eh, cómo supo mi nickname tan rápidamente Y este... Bueno, los insultos han sobrado, ¿no? O sea, los insultos de estos tipos incluso Incluyendo, o sea, es todo un equipito, ¿no? O sea, el Panda, Dinoco, TXP, Ilógica, el 935 Todo empezó con 935, que yo vi que estaba medio chetado eh, si no es por la jetway que, que nos tocó, la verdad no, creo que una no una hubiéramos hora. hecho nada. O sea, la verdad creo que... A te empecé a hacer eres? kills, empecé a hacer kills, Hermosos. Yo me voy. a. Varios enemigos de B. Colocando un cuntinela. ¡Fueza de heros de ¡El castador! Tengo la fight, suelta en B. Sueños. Vamos a ver cómo está chetada. Escaneando el terreno. Un enemigo Muere. sigue en pie. Los tipos son malos, eh. Los tipos son malos. Los tipos son basura. Granada, granada de enjambre fuera. Último jugador en pie. Uh, GG corruptos. Ganan los atacantes. Ok, cada quien toma un tubo de ensayo. Perfecto. ¿Eh? Demostrando ¿no? que puedes ganarle a los chetos, güey. Ganando a los cheaters, güey. Qué bueno que decidí grabar esa última parte. Eh, no sé, esta chica, eh, la verdad... Eh, no sé, pero la verdad es que tuve que darlo todo al principio, ¿no? De hecho, fui el segundo, el segundo lugar de mi equipo mejor. Eh, muy bueno bronce. O sea, la verdad, yo no sé qué onda, güey. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Pero sí les puedo decir que este tipo, ese tipo está usando hacks. Es malo, es malo. Sus movimientos me di cuenta que era, era cheto. Wey. Eh... Me di cuenta que era cheater Y... ¿Por qué? Bueno. Miren, logré al final 3-3, ¿no? Pero al principio realmente me dio... Du fue dudoso. El chiste es que supieron mi nickname. El chiste es que supo perfectamente mi nickname. Eh, aquí, aquí está. Aquí está todo el historial. Aquí está todo el historial. Aquí está. Empezamos con esto. Empezamos con esta, con este, con esto, ¿no? Uh, patético sistema de Riot Games lo puse, ese fue en la partida anterior. Termina porque fue el MVP y en el siguiente partida, o sea, en esta que acabo de estar grabando, aparece este individuo que no tiene, no tiene clasificación. Se llaman, y su nombre es 935HZ0. HZO o HZ0. No sé si es un 0 o es una O. Y no tiene ni clasificación ni nada. Y dice, chinga tu madre Riot y tus emparejamientos culeros. Poca fe, dice el otro imbécil, el Dinoco. Que por cierto, es con el que empecé. Mira, que les gané. Los, barrí, barrí con ellos. Barrí con ellos. Pero me hubiera gustado streamearlo o grabarlo. Al menos desde un principio. Para que entendieran... ¿Por qué empecé a sospechar que la, la reina era cheater? Básicamente, vamos a ver la cronología. En el primero, en el primer asalto, pues todo se vio normal, ¿no? De hecho, el primer asalto fue normal, ¿no? De hecho, mataron entre dos. Hice daño a dos. Y total, ¿no? O sea, no daban ni una a mi Y yo hice dos dos, dos chingonadas. En la segunda, aquí es donde empiezo a sospechar. Es más. Aquí, aquí aquí está, miren. Aquí justamente lo están viendo. En la X. La tipa. Yo iba shifteando. Y la tipa, ¡pum! Headshot. Pero, o sea, como si supiera perfectamente hoy que voy. Que, o sea, el timing, por el timing, muy raro. Bueno, es la reina, ¿no? Vamos a darle, ¿no? Y aparte de que, que fui. Um, creo que sin chaleco, ¿cómo vamos a llamarle. Pues, ¿no? Pero me dio puro hecho, de hecho. No me dice aquí más información de cuánto. Pero me dio un hecho asqueroso, doble hecho, no me acuerdo, Casi ¿no? que me mató a ello, ¿no? No, no, no me acuerdo. No dice más información. Acá, en la segunda, igual. Me hace mierda con la, con la Phantom. Aquí vemos cómo está aquí saliendo. ¡Pum! Headshot. No, no hay mucha información. Luego, en el tercer en el tercer asalto. Perdón, en el cuarto asalto. Eh... Me parece que, que logro matar al, al, al, al sobe enemigo, ¿no? Logro, logro matar al sobe enemigo. ¿no? De hecho está en blanco, efectivamente, es cuando matas a alguien. ¡Pum! Entrando. Y mato también a la Jedwe. A la Aquí... Aquí no me recuerdo, aquí me mata la jed, aquí sin pedo. ¿no? No, no. O sea, de hecho, de hecho, nada más fueron esas dos, como que, dos, esas dos veces que me mató Reina, empecé a sospechar. Por la forma en la que. Híjole, el timing perfecto, wey, Y como que estaba ahí. Pero, eh, o sea, madre, yo, sí quería entrar, quería ir, porque, porque vi que el, el equipo no daba ni una, o El equipo no daba ni una, dije, güey, ahí me tocó un team muy caca, ¿no? Le va a dar... Este güey se estaba quejando. El 9.35 empezó... Diciendo justo lo que yo vengo diciendo del emparejamiento. Muy extraño, ¿no? O sea, como fuere... ¿Cómo supo mi nickname? ¿no? ¿Cómo supo mi nickname? Y bueno, obviamente me dominaba. Me dominaba al principio, que esta otra vez. Me mató, de hecho, en el cuarta. En la cuarta me mató. Justamente después de que maté a... A estos dos cabrones, ¿no? Me hizo mierda. Obviamente, ahí fue en la bitácora de eventos pues no no muy, sos, nada sospechoso de hecho no me recuerdo, o sea, o sea fue normal, no o sea aquí ah, bueno, me mató normal wey, porque yo me estaba moviendo, a, mire, pero miren la distancia, yo estaba acá, porque mataron acá adentro a mi, a mi team maté acá afuera a, a la JET y al SOBA me parece no, al SOBA, sí, sí, al SOBA acá lo maté y este, yo estaba acá, yo ya me iba a ir, porque y, y ta ta ta, aparece rápidamente la pinche reina, papás pa, pa, me mata pero no me da headshot, así que, bueno. Aquí lo raro es que acuérdense que no necesariamente porque traes un namebot o porque traes un walha quiere decir que vas a dar headshot todo el tiempo. Yo me fijo en los movimientos, ¿cuál es el movimiento que ya se los dije aquí de la reina sospechosa? El movimiento de tardar, o sea, güey, voy caminando por todo, shifteando, shifteando, shifteando. Vas a avisar, vas a decir que es lurker, pero la tipa nunca fue lurker, nunca fue lurker, era como que ya sabía que estaba yo ahí, güey. Y la forma en la que disparó fue muy, muy, muy, muy extraña. Apenas, Es el clásico de que apenas te asomas, pum, ya estás muerto, güey. Y en la segunda, igual, pero de esta forma, ¿no? de, en, la, eh, en esta parte, ¿no? Que diría uno, bueno, pues es que eso no tiene nada, de, de eso puede pasar, ¿no? Eso puede pasar en cualquier momento. Dos veces, pues no es, no tiene nada de extraño, ni de sospechoso, pero pues yo ya sospecho desde un principio. Cuando vemos el nickname de este individuo, 935, usualmente la gente que le gusta usar hacks, casi siempre utiliza números. Casi siempre utiliza números. Porque les vale madre la cuenta. No les importa que vayan a a, a, a... a banearlos, ¿no? Es lo que voy, No les importa que les vayan a banear. Pues ya sospechaba, ¿no? Y de hecho aquí en México ya empieza a haber mucha gente usando hacks. En Valorant y en muchos otros... Ni, ni hablar Warzone, ¿no? Warzone, caramba, eh, está pero... Asqueroso, ¿no? O sea, Warzone es como que bendito el que no usa hacks y es bueno. O es más, bendito el que usa hacks. Aunque no sea bueno, bendito el que no usa hacks, ¿no? O cual... Y hacks pueden ser desde hardware como software, ¿no? No solamente software como el que conocemos. El caso es que, ya para acabarla de rematar, ¿eh? y aquí va... viene lo bueno, ¿eh? Y aquí viene bueno. Ah, y fue aquí que, que le, les dije, estarán hacks, pero yo soy pro, le dije. Cuando hice este, este. ¿Qué fue? cuadraquil Hermoso, que ya estaba imputado, estaba hasta la madre de que íbamos perdiendo, güey, íbamos 8. 8-2, 8-1, no me acuerdo, ¿no? 8. Perdón. No sé, íbamos a íbamos bien culero, ¿no? O sea, aquí, 1, 2, 3, hasta el 8. No, serían como 7-1, ¿no? 1 eh, sí, muy probable. Sí. Es que no me acuerdo. No sé si lo dice aquí. ¿Cuánto íbamos perdiendo? No dice. Pero, aquí dije, bueno, su madre. Voy con SMG y voy, voy corriendo y el Gun and Run, ¿no? El clásico Gun and Run. Porque sí puedes, usar, sí puedes hacer Gun and Run. Sí puedes hacerlo, por supuesto. Y dar incluso headshots. Pero. Es espectre y phantom a distancia mediana. No puedes hacerlo a distancia muy larga. Sí, sí, puedes dar headshots a distancias medianas con cualquier arma. Pero algunas van en detrimento, ¿no? O sea, algunas son como que más difíciles de dar headshots. Pues básicamente la, la vandal eh, es una de las, de las más difíciles. Se te va la mierda, o sea, corriendo... Dando headshot es muy difícil, ¿no? La banda, pero bueno. Afortunadamente, otra de las cosas que también ayudó muchísimo es que nuestra Jet. Hola, oh, la verdad, güey. Mis respetos a esta Jet, güey. Mis respetos, güey. La verdad, eh, yo no sé si el sistema le estaba ayud favoreciendo. Aunque, bueno, hay que decirlo. Yo me eché aquí la cuadra kill, cabrón. Yo me eché la cuadra kill. Y vamos horriblemente perdiendo, güey. De hecho, la Jet nada más estaba haciendo un kill, un kill, un kill. Y yo de repente, ¡pum! O sea, yo también iba, iba haciendo kill, ¿no? O Está sea, aquí, no hice ni, ni, ni, nada. Creo que hice asistencia, porque los dejé bien tocados. Y nada más mataron a uno. Aquí tampoco. Aquí ya hice dos kills. Maté al Zoo y a la Jet. Y si vemos, la, la Jet tampoco estaba haciendo kills, que digamos. O sea, cero kills. Aquí hizo dos kills. Aquí hizo cero. Hizo cero. O sea, la Jedi igual estaba padeciendo y sufriendo el desmadre de el posible hacking de los otros jugadores. Y, pues también el lookish, los Lucky Shots y toda esa mierda, ¿no? Que los el random spray o, o el bloom effect, ¿no? Que tiene este juego. El caso es que... Ahí vamos, ¿no? Estábamos jodidísimos. Aquí ya hizo tres kills ella, pero... O sea, es que miren, cero, cero, cero, todo el team, o sea... Entonces, aquí ya me encabroné, aquí hice ya un kill con esta madre, con la Ares. Y en la siguiente, me... Dije, ¿sabes qué? ¿Es todo o nada, güey? ¿Es todo nada? porque íbamos perdiendo horrible? ¿Es todo nada, güey? Y ahí fue donde les empecé a decir, mamás, o sea, aquí fue donde les dije... De hecho aquí el 9.35... No sé si lo alcanzan a ver... Dice ok... Aquí fue donde la mató... Millet mató... A la reina... Y le dijo ok... Como, o sea como... Esto usualmente lo dicen... Cuando son demasiado... Cuando lo mata a alguien... Muy bien... Y el otro jugador sabe... ...que está usando hacks, o sea que dices, güey, cómo me mató, o sea, ok, ok, o sea, esto es, Esto lo he visto incontables veces, güey, en jugadores chetados, en los chats de textos, güey. su ego, su maldito ego de mierda, güey, les hace decir esta frase u otras, que no voy a decir ya aquí, güey. porque tendría que ser un recuento güey, y ahorita no se me viene, no se me viene mucho... ...a la cabeza de estas frases... ...porque hay muchas frases que siempre repiten... ...por ejemplo cuando... Oh, ...creo que he escuchado a alguien... no ...y está a 100 metros... Güey. ...creo que he visto a alguien... A, y a, a, ...creo que he visto a alguien... ...y está a... ...a 100, 200 metros... Güey. ...en PUBG por ejemplo... no ...era muy común... ...y los tipos... o sea Eh, ni siquiera se habían movido, ¿no? Estaban detrás de una puta roca y ese güey iba por ellos, ¿no? O sea... El caso es que... Esto... Esto... Esto de... Ok... O sea, esto es muy común. O sea, cuando... Al y fue cuando la mató. Mató de la reina. Y aquí lo estamos viendo. ¿eh? Porque creo que... Creo que la reina traía... Operator o algo así, ¿no? No me acuerdo. De hecho... De hecho aquí lo pueden ver, eh. Aquí pueden ver cómo está la reina muerta. La reina está muerta. Justamente donde siempre me mataba. Eh, hacia B. Hacia B. Justamente ahí. La reina pescaba a todo mundo que iba lurqueando, güey. A mí me dos veces lo hizo y, puro fe, y fue headshot. Asqueroso. Y aquí fue la Jedwe Directamente la mató. ¿eh? Creo que no traía operator, no me acuerdo. El caso es que. Así como diciendo, ok, o sea, como el ego, ¿no? Se le sale el ego. Y bueno, eso son varios ya, no se están juntando. Pero ya al final, ya de cuentas lo que definitivo dije, ah, estos güeyes sí traen hacks. Después de que le dije, a ver, estarán hacks, pero yo soy pro, ¿no? XD, XD, XD, XD. Y le puse, imagina que yo tuviera chetos y estaría en radiante primer día, le puse, ¿no? Y el Dinoco empieza a insultarme, ¿no? Calla gay, yo le pongo patético. El Dinoco me dice, patético, che mamador, güey. Literal, el juego te dio la kill, porque de hecho me mató ahí a ella, lo estúpido. Yo le di, head, le di 143, le di headshot, dos disparos en el pecho y uno en la pata, supuestamente, con el Ares. Y él me dio nada más con la pinche SMG, güey, ¿no? a lo pendejo en fin, y ahí estaba el dinoco eres malo, eso es todo, me decía el pendejo güey, y el tipo llevaba mucho menos kills, era el que menos kills llevaba pero del equipo enemigo, ¿no? y yo estaba muy muy arriba de él en ese momento creo que fue en la, en la partida aquí lo maté otra vez es, aquí lo maté hermosamente, al, al soba era pésimo, lo maté con dos doble dardo doble, doble dardo eléctrico eh, fue en esta Fue en esta, creo, no No, no, sí, sí, no Sí, sí, creo que fue en esta Que, no No, no, no, no, Ese fue con SMG Fue con SMG, fue ¿Oye? ¿Y dónde está el soba enemigo? Ah, aquí está muerto ¿Y yo dónde estoy? <ríe> ¿No aparezco? Ah, ok, no morí, no morí no morí, desplantearon y no morí. Eh, tampoco, tampoco. Ojo, aquí maté. Perdón. Aquí me mataron, me mató ayer okay. aquí fue, aquí fue donde me mató el pinche soba, güey, con la SMG, güey. Una mamada, wey. sabía, no hay pedo. Y aquí fue, aquí fue ya, ya casi para el final, wey. la segunda ronda fue donde empezó. Donde empezaron a decir mamadas, güey. Ah, oh, mira, esta hermosa, wey. tres kill, triple kill, güey, que me eché también. O no sea, no me fue tan mal. Realmente quedé en segundo lugar de, kill, de kills, güey. O sea, solamente la Jet me superó en una forma brutal, güey. Doble. O sea, yo hice 20 y ella hizo 40. O sea, haría sospechar a cualquiera, güey, de que está usando chetos. No lo sé. No lo sé. No puedo. O sea, ustedes pueden decir que sí. vi momentos extraños de la Jet. Lo que puedo decir es que, por ejemplo, en una ocasión La jet enemiga iba a entrar Y la jet mía Pues ya la estaba esperando eh, La estaba esperando muy bien, pero la jet enemiga iba corriendo Así que se escuchaban los pasos Así que, no lo sé No, no puedo determinar si Si sí o no eh, Porque al fin, al principio Nuestra jet no, había hecho, no hizo tantos kills Ya fue para la segunda ronda Que se, se subió cabrón se subió, de hecho yo fui, yo fui uno de los que más hizo kills al principio, en la, primera, en la primera ronda, y ahí podemos ver mi estrella, mi cuadra aquí. que me costó un huevo, ¿eh? me costó un puto huevo, y de hecho que creo que maté a la reina porque alguien la había tocado, ¿eh? y otra vez la reina justamente en ese lugar, no el B, ni siquiera me acuerdo cómo fue que logré matar Ah, porque ya había agarrado... Pasé de SMG y agarré la Phantom. Y logré darle headshot. Valiéndome ya, verga, ¿no? O sea... Y venía alguien atrás de mí. Güey. O sea, que ya me valía madre si iban a... O sea... Mataron a Jed, mataron a... Mis duelistas... Lo único... O sea, es que realmente... El... La Neon era una... Era como un support, o sea... En lugar de ser el carry, la Jet, creo que debió ser la, ¿quién quedaba? vivo, la Killjoy, la Killjoy quedaba, venía, venía, venía acompañándome, pero ya estaban tocados, estaba tocada la Viper, estaba tocada la Sage, me imagino, y la Reina, pues, eh, no, sí, la Reina no tenía escudo, la Reina no tenía escudo porque la había matado la Jet y, y ya ahí, pum, fue como hice, logré hacer el, el cuadro aquí ya valiendo mi madre yendo con Gonan and Run. Vamos a ver cómo fue que... O sea, empecé aquí. En... Ah, pues básicamente me salí, güey. Básicamente me salí... Ah, ya me acordé. Sí, efectivamente. Estaba en mid el Soba, precisamente, y se estaba dando con... No recuerdo si la Yed o no... O... Había dos bien ahí, en mid. Entonces, eh, había dos enemigos en mid matan a uno quedaba el soba, lo sorprendo por la espalda, lo mato, después estaba, ah, y ahí me estuvo también disparando la, la, la Sage, sí, es cierto, no estaba, la Sage estaba, pero completita, creo, no me acuerdo, creo que tenía, o sea, estaba, se estaba curando, creo, no sé qué, la, la, la hice miedo, la se estaba curando porque le había hecho, le había dado varios, varios disparos, no me acuerdo, no me acuerdo el caso es que ni con la curación le sirvió porque le logré dar headshot, double headshot ahí, y gone and run, Sabía que podían venir aquí. ¿no? Iban a venir por la Spike. Porque ella traía la Spike. Ahora me acuerdo. Ella traía la Spike. Y entonces lo que pasó aquí. Pues es que la reina literalmente hacía ruido como loca. ¿ve? La reina y la Viper. La Viper venía venía corriendo. Fue la Viper primero. Fue la Viper. Ya me acordé. Venía corriendo la Viper. Ahí está. ¿ve? Ahí está. Venía la Viper. Corriendo. Dije. Oh, pues Ya te oí. Ya te escuché. Y... Puedes más o menos calcular ahí. Sales y prras, Obviamente haciendo un prefire con SMG. Es mortífero. La mayoría de las veces cuando pasa eso. Y haces un prefire. O sea, viene corriendo alguien. Y estás cerca del otro esperando. Y escuchando. Es es lo que pasó. no La maté. Sabía que en cualquier momento. O me salía por aquí. O me salía por la espalda la reina. Yo dije. Es todo o nada. güey. voy a agarrar la SM la, la, la, la en la esquinita voy a agarrar la, la madre esta la, la Phantom no, de hecho primero volteé creo, primero volteé para ver qué pedo y, y rápidamente, no, rápidamente la Phantom y la reina se quedó en medio porque cuando quise ir a la esquina, cuando salí a la esquina wey, disparando, no había nadie wey. Y dije, ah, esta está, en la, esta está en la es más, me acuerdo si salí disparando no me acuerdo o sea, haciendo un prefire porque sabes que te va a salir un juego la verga y te... ¿no? Y resultó que, ah, pues si no me salió aquí, a ah, huevo que está acá. Porque iba corriendo y se silenció. ¡Puc! Eso estaba acá. Entonces ya, ya me meto aquí rápido y empiezo a hacer prefire, güey. La tipa la tipa ni siquiera... ¡Uh! Tu notificación de reporte, el reporte de jugador que abusó del chat de texto. Se verificó y el jugador fue penalizado. Bueno, pues fueron penalizados. ¿eh? Pero ya para no hacerse la más largo. Lo que el indicador más extraño fue. Ah, por cierto, que el Dinoco, diciéndome que yo era su puta, que no sé qué me mató. Aquí está, aquí está. Ya, vamos a finalizar el video aquí con esto. ¿Cómo demonios supo que yo era? Ah, eres el inútil del Peterson, ¿verdad, Soba? O sea, Soba. Eres el inútil de Peterson. ¿Cómo sabía que yo, era yo, ¿Cómo sabía? ¿Por Porque digo que son hackers? ¿Cuánta gente no dice que hay chetos, wey? Yo he visto a otros jugadores también decir chetos, hackers y todo. No creo que sea solamente por una conversación. ¿Ya me identificas en serio? ¿Solamente porque alguien te acusa de hack, de cheto, de hacker? ¿Ya te identifica como...? O sea, ya porque... Ah, o sea, cualquiera que te diga cheto o hacker, ah, es Peterson. No, es normal, güey. No es normal, güey. La palabra patético todo el mundo la usa, güey. Arvix usaba la palabra patético como la chingada. Eh, ¿Qué otra? O sea, realmente... Imaginar que tuviera chetos estaría en radiante desde el primer día. O sea, güey, eso no, no es como que... O sea, y miren cuánto tiempo pasó, ¿eh? Cuánto tiempo pasó, no había realmente... O sea, no, no, no, no hay, güey, ¿no? Esto, wey, ya fue después que les empecé a decir que eran, que eran corruptos, wey. Les empecé a decir que eran corruptos, güey, y empezaron a burlarse. Oye, eso, era porque el otro imbécil, la Jet, ¿no? Empezó a burlarse diciendo, oye, ¿por qué está jodido México, no? Slim bellaquito, eh. ¿no? Se empezó a burlar, güey. O sea, la verdad es que... <ríe> me gustó que la el güey. Que el, Shur, wey, que el Shur, wey, se burlara también. O sea, muy easy les puso. Yo les puse... Imaginar perder, pe imaginar perder aún con hacks y corrupción y toxicidad. GG corruptos le puse. GG, GG, GG, GG. Los, los hicimos... Les dimos el Voltis, cabrón, güey. Y de, a partir de aquí, ¿eh? A partir No es por mamar, wey, no es por ser mamón Pero a partir de mi estrella, cabrones De mi Quadra Kill O sea, es que nadie, nadie ni siquiera mi Jet wey, Había podido hacer una Quadra Kill Hizo Triple Kills Ella estaba dando todo lo que podía wey. Ahí lo vemos wey. Double Kill Y de hecho las dos primeras puff, estaba muerta y a raíz de esto, yo creo que la jet dijo... A huevo, vamos a darle con todo, cabrón. Y el equipo... Es que yo lo sentí, vi el equipo. El equipo como se... Se elevó, güey, ¿no? Se le elevó las huevos, cabrón. Porque íbamos... Estábamos muy cabizbajos, güey. La neta, güey. La neta, güey. Estaba como que... Esta madre es de espíritu, cabrón. La verga, güey. ¿No? Y entonces, este... O sea, para que vean que ni con chetos y toda esa mierda, güey, pueden... No van a poder, güey. O sea... Pinches chetos de mierda, ¿no? Hijos de puta. Son basura, güey. No saben jugar, güey, y ya. No saben jugar, güey. No saben jugar los chetos, güey. No saben jugar, wey. Punto. Son gente tramposa, vean Z Laner como juega cuando no tiene hacks, hoy es pésimo, vean el Arbix, caso de Arbix, hoy cuando, cuando juega es horrible, hoy, horrible. y caso caso chistoso hoy, que les, les digo aquí, o sea, yo sé de Chetos porque también en algunas ocasiones jugué con Chetos en juegos como PUBG o Ark Survival, entonces, entonces tengo ese conocimiento. Y los he probado, sí, los he probado en, otro, en otros en otros, juegos, los he probado, por ejemplo, en Warzone los probé una vez, un día, un día los probé, nada más, y aún así, o sea, no me atreví a usarlos descaradamente, wey, ni a usarlos más allá de, o sea, como algunos tipos que empiezan a o sea, que te dan hecho todo el puto tiempo, que hacen movimientos super raros, etcétera, etcétera, ¿no? No me atreví a hacer eso, o, o hacerle como que era el pro, ¿no? No me atreví a hacerle al pro, Y de hecho, yo me pongo muy nervioso cuando uso uso hacks en, en stream, yo me pongo muy nervioso, eh Eh. No, no, o sea, por eso no los uso tampoco. O sea, no los uso. Y, y, y una de las cosas, como les repito, es que siempre deben, deben de checarle al streamer que esté usando un, un antivirus. Esta es una de las cosas que pueden determinar. Eh... A ver, eliminamos dos amenazas, perfecto. Porque el hack, los hacks básicamente son eso: son. O sea, una mierda, un virus, no, bueno, no necesariamente un virus, pero son programas maliciosos, y, y, y verdaderamente han dañado mucho a las comunidades gamers ¿no? Pues, así como ustedes vitorean y berrean en contra de los tóxicos o incluso de los flamers como yo, güey, O sea, también deberían de ponerse, ahora sí como dijo ese criminal que me llamó, deberían de ponerse las pilas contra los... Contra los tramposos, contra los Cheaters y hackers, ¿eh? que dañan Horriblemente el, uh, el sistema de juego ¿no? De de los de todos, ¿no? no solamente Los shooters, sino muchísimos Otros juegos, Dota 2 eh, Starcraft, los juegos De estrategia, uff Los juegos de estrategia estaban bien chetados eh, Ya hubo, hubo un, una época en la que estaban Pero chetadísimos Eh bueno, en fin, un, un montón de juegos que cualquier juego multijugador wey, eh, termina siendo vapuleado, destruido por, el, por por los tramposos. O sea, ni siquiera son los hackers. Wey. Es como. Es, es más, es, es como los narcos. ¿no? Vamos a poner el ejemplo: es como los narcos. Los narcos sí hacen y deshacen, ¿no? Pero el problema está en los drogadictos. Porque si nadie les comprara la droga, ¿de dónde iban a sacar dinero? ¿De dónde iban a sacar dinero los narcos? Pues ya, ya es más hasta iban a dejar de ser narcotraficantes. Porque la droga no les iba a dejar dinero, güey. Pero como la, como hay muchos drogadictos, como hay muchos drogadictos. Ese es el verdadero problema. Así se los digo el verdadero problema está en la misma sociedad, en la misma gente, así de simple y el día en el que empiecen a bajar los índices de drogadicción, los índices de ay güey! se vio algo <risa> los índices de todo pues ese día pues va a disminuir los narcotraficantes van a, van a disminuir, por ejemplo los chetos cuando empiecen a disminuir la gente que usa chetos ese día va a, a disminuir eh, el narcotráfico así de simple así de simple bueno eso es todo, eso es todo lo que quería decirles con este video pequeño, espero que les haya gustado estamos viendo, chau chao.